¡Ha llegado por fin Atlantis ya está aquí en Fortnite! Pero no solo es... Lo que parece hermanos Sino que este lugar se ha vuelto En uno de los lugares más importantes Para la isla de Fortnite Ahora mismo y además Llega completamente lleno de secretos Y misterios que han aparecido Nuevos en este lugar Muchos easter eggs y cambios En las ubicaciones que muy probablemente Os hayáis perdido No se pierdan nada Neox Army estará todo En este video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 Regalando 5.000 pavos Lo único que deben hacer para participar Es pasarse por el primer link que tienen en la descripción Y seguir unos sencillos pasos hermanos Debajo en el comentario fijado también se los dejaré Espero que tengan mucha suerte Cracks, yo soy MisterDeneox Y empecemos con el video ¡Necesito ir a Atlantis City, hermano! Oh, sí! ¡Necesito llegar a Atlantis, brother! Oh, oh, oh, oh. Oh, ¡Está por fin aquí! Uh, wow. ¡Se ve demasiado impresionante este lugar! Uf. ¡Es mi nuevo lugar favorito, sin duda, en la isla de Fortnite! Oh, oh, oh. ¡Chicos! ¡Por fin ha llegado por lo que tanto llevamos esperando! ¡Es... ATLANTIS Es de todo lo que llevamos hablando muchas semanas Recordemos las últimas veces que Fortnite ha añadido nuevas ubicaciones en la isla Como el yate por ejemplo Pero no se parecen en nada a esta nueva ubicación Lógicamente con la llegada de una nueva ubicación así al juego estaremos dispuestos a encontrar todas las novedades y además los secretos más oscuros de Fortnite en el Castillo de Coral, necesitan a alguien que ya sepa cositas de este lugar, alguien que ya haya descubierto misterios de este lugar, alguien como yo. <ríe> Así que hay un montón de secretos que estaremos revelando ahora cracks. Seguirme. El castillo de coral está repleto de estatuas, literalmente en todos los lugares, pero hay algún tipo de estatuas a las que deberemos prestar una atención especial, como bien recordaréis al principio de este capítulo 2 se hizo demasiado viral el pez mítico en el juego. Un pez que fue encontrado en los archivos del juego, eventualmente algunos jugadores han encontrado este trofeo dentro de Fortnite y se puede utilizar como arma normal. Es más, si impactas a alguien con ese pedazo de trofeo, lo matas al instante, pero la única manera de obtenerlo es pescando. Gracias al castillo de coral hemos podido descubrir que ahora también lo tenemos justo aquí. <ríe> Yow! Estos peces son obesos. <ríe> son los peces míticos. Es una clarísima referencia al pez mítico que se encuentra en las aguas. Entonces, sabemos que todavía se puede conseguir en el juego. ¿Y quién sabe? ...puede que esté escondido ahora... ...en esta nueva ubicación... Mmm... ...mi mejor amiga... ¡Ay! La tormenta de nuevo... ...molestando mientras grabamos un vídeo... ...me encantan los pilotes... ...volvamos otra vez a Atlantis... ¡Ok! Entonces... ...el siguiente cambio secreto... ...barra misterio... ...barra nueva ubicación añadida... ...está también relacionado con... ...los peces... Podemos ver este tipo de pequeñines alrededor de todo el mapa y de Atlantis Pero no son realmente como parecen estos pequeñines Sino que también al parecer esconden un gran secreto dentro de ellos que nadie ha descubierto todavía ¡Uy! ¡Oh, ¡Qué cuqui! ¡Oh, mirarlo ¡Es súper mono! <risa> Los jugadores están empezando a reportar que en el modo repetición parece que estos pequeñines cambian totalmente su color Entonces existen nuevos peces que están por llegar a la isla probablemente Y esto podría tratarse de un easter egg Es realmente bastante extraño ya que esto no sucede dentro del juego en el online Sino que sucede tan solo en el modo repetición bueno, también podría tratarse perfectamente de algún tipo de bug o glitch raro del juego al haber añadido esta ubicación justo ahora en Fortnite. Aunque del todo no me convence, creo que no se trata de ningún error del juego. Pero, ¿epic what? ¿Qué está sucediendo con todo en Fortnite y si Epic Games se ha confundido y esto tiene que ver... ...con la historia del juego... ...y nos están revelando ya algo acerca de la historia de Fortnite... ...quizás... ...esta ubicación... ...está preparada también para... ...nuevos cambios... ...y pronto veamos... ...cambios visibles... ...en este lugar... ...quién sabe... ...pero no se trata del único lugar... ...que cambia de colores... ...en esta ubicación... <risa> ...sino que... ...chicos y chicas... ...existe otro lugar... ...que también cambia de color poco a poco. ¡Oh, sí! <risas> Al parecer, con la llegada de la noche... ...en el castillo de coral, las cosas y los lugares empiezan a desprender... ...un brillo propio. Un brillo totalmente visible para todo el mundo. Algo muy extraño que pocas veces hemos visto en el juego... Los logos y los símbolos de Atlantis están empezando a cambiar de color muy poco a poco cada vez que se termina el día en Fortnite y llega la noche. Podría ser que estos logos tengan un sentido o un significado, lógicamente, y debamos descubrirlo. Y esto tendría que ver con la historia de Fortnite, segurísimo. Es alucinante ver cómo todo cambia de color... ...y brilla en la oscuridad. Epic, sé que esto tiene algún secreto que no nos ha revelado. Please, revelamelo! Ve, Vemos cómo, además, poco a poco, cuando vuelve la luz del día... ...el logo iluminado vuelve a la normalidad completamente... ...y la luminosidad que desprendían anteriormente... ...desaparece por completo. Wow, uh, uh. Dios, <risa> con la llegada de este lugar al juego, sabemos que pronto estará por llegar la nueva skin de Mera a Fortnite, una skin femenina que estaría llegando a Fortnite muy pronto. Además, sé que muchos de vosotros os preguntáis que por qué en Atlantis no existe todavía. Ninguna arma mítica actualmente O un jefe como Aquaman con sus bots Eso es porque deberán probar primero la ubicación dentro del juego Para que posteriormente Con un mini evento Puedan introducir los jefes de nuevo en el juego de Fortnite Ya que desaparecieron de sus lugares Excepto alguno de ellos El tiburón también vuelve a estar ya recuperado ...para la vuelta de... ...Sky? Por último... ...quiero avisarles... ...de que ayer mismo... ...vimos el evento de la nave de Siona... ...el evento de la nave del viajero ancestral... ...por si no sabían... Fortnite metió ayer... ...un mini evento en Fortnite... ...donde debemos buscar piezas de la nave... ...para ser reparada... ...y lanzada de nuevo al espacio... ...tal... ...como mencionamos... En videos anteriores, acertamos la teoría de la nave con las misiones que deberíamos cumplir recolectando las piezas perdidas por el mapa, pero atención, creo que algo falta todavía en esa historia de la nave y Siona, y pronto estará por llegar. Si quieren ver el evento al completo, les dejo un video justo aquí arriba ahora, en una notificación en la esquina de arriba También tendrán el link debajo en la descripción Para que no se pierdan el evento de la nave del viajero Espero verlos a todos mañana de nuevo Recuerden utilizar el código MrTNEOX En la tienda de Fortnite para que les crezca el pito Hermanos, un besito a todos Y los quiero muchísimo ¡Nos vemos mañana!